el desarrollo de todos aquellos personajes que se dedican al arte de la música. El día de hoy nos vamos a conectar con Venezuela para hablar con Luis Javier Jiménez. Hola Luis Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Lilian, muchísimas gracias de verdad por tu invitación a tu programa Mundo Sonoro Maillán. De verdad que, que bueno lo, lo valoro muchísimo, te lo agradezco y es para usar la oportunidad. Gracias. Bueno, el placer es mío, Luis Javier, ya que somos eh, conocidos de hace muchos años, cantamos juntos, yeah. en un recital con la maestra Sara Catarine. Tengo gratos recuerdos de esos días, de esos momentos que nos tocó hacer un dúo y, y, y quise tenerte aquí porque siento... Que eres un gran artista, he visto cómo has evolucionado como tenor. Gracias, gracias. Y la verdad es que estoy complacida de que hayas aceptado estar aquí. Gracias. Luis Javier. No, gracias a ti, Lilian. Gracias a ti. Sí, Luis Javier, cuéntanos qué significa el canto en tu vida. Wow, eh, Lilian. Um, es compleja la, la, la respuesta porque. Yo provengo de una familia de, de campesinos por parte de mi madre, ¿no? orgullosamente, orgullosamente campesinos, allá de, del sur de Anzuategui, de la población de Santa Clara, de Santa María, Pariaguán, de allí somos nosotros. Okay. Y mi padre era pescador. Entonces, que de repente yo descubra una pasión por el canto lírico, gracias a la invitación de un amigo integrante del coro de la ópera de Carreño, yo dije, wow, esto me, me, me, me, me, me fascina. Yo cantaba desde niño, yo cantaba en los coros en, en Cumaná, en, en el Tigre, pero cuando, cuando escuché el género operático, una cosa que, que, que, que me cambió la, de verdad, o sea, para siempre, desde ese entonces, abandoné en la ciudad del Tigre y me erradicé en Caracas, y entonces eh, indagaba con mi familia, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, yo, yo, yo, yo soy nieto de italiano. Sí. no lo conocí nunca, eh, y entonces mi mamá dice, eso es la italiana, esa es la sangre italiana, que, que bueno, por eso te encanta tanto la ópera. Y de verdad que es una pasión y importantísimo, Lili, para mí es, es, es importantísimo y, y de verdad que independientemente de las dificultades que hemos atravesado pues, nosotros los cantantes líricos en Venezuela, eh, lo que yo he hecho para mi familia es valioso. Ellos admiran, ellos, ellos eh, se sienten felices a través de las cosas, pocas cosas quizás o muchos para algunos que he hecho. Y, y eso para mí tiene un, bueno, pues eso no, eso no tiene precio. Saber que mi familia me sigue y se siente feliz de que, una, de que, un, de que un chico que nace allá de Pariaguán, de, de, de, de, un, de, de campesinos, y de pescadores, este, haga las cosas que está haciendo ahorita. Que además que lo disfruto tanto, de verdad. Qué bello. Te admiro por eso, Luis Javier. Gracias. Una cosa. Ok, ya que es importante la música y el canto en tu vida, ¿qué significa entonces para ti la ópera como manifestación artística? Wow, la ópera, bueno, bien, bien lo conocemos nosotros. Es, es, el, es un todo. Es, es la unificación perfecta de muchas manifestaciones artísticas, ¿no? Eh, la, la ópera es... Bueno, no sé, diría que la perfección es, es lo máximo realmente, ¿no? Allí vemos de todo, vemos el canto, vemos la, la música orquestal, la, la, la pintura, la iluminación, eh, tantas artes, eh, la arquitectura. Eh, no, no, es de verdad que la ópera es, para mí, es o sea, no tendría un adjetivo que creo que la, que la identifique, de verdad. Es lo máximo. Y en tu caminar por la ópera en Caracas, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas decir? Bueno, muchas. ¿Buenas o malas? <ríe> Vamos a empezar por las buenas. <ríe> por las buenas. No, mira, William, eh, um, he descubierto, bueno, que soy una extremadamente perseverante. Ok. Y porque para, para, para, para seguir en, en el camino de la lírica, ¿no? y además para vencer, para superar todas las limitaciones que yo tuve en algún momento como estudiante canto, que la mayoría se da por vencido, yo seguía adelante, tomaba mis pausas, revisaba realmente lo que estaba haciendo, revisaba incluso eh, eh, el, el discurso de la enseñanza-aprendizaje, de la técnica del canto, hubo un momento en que tomé la decisión de, de viajar, de tomar mis, mis propios recursos, por el mundo y visitar la ópera de Roma, la ópera de París, la ópera de Budapest, eh, muchas otras casas de ópera que visité. Y empecé allí a entender realmente lo que era el león del canto, tener de, de, de, de, de, de propia vivencia directa allí, de grandes cantantes en Europa, cómo se emite el sonido, cómo... Todo eso, ¿no? Entonces, es, es eso interesante, que a, a, a, a través del canto y en esa búsqueda de, de, de aprenderlo, de conocerlo, ¿no? Pude viajar muchísimo, ¿no? Muchísimas anécdotas positivas. Eh, realmente, bueno, es un reto constante. Bueno, anécdotas muchísimas. Negativas, bueno. Eh, bueno, no quisiera hablar de esto en este momento realmente. Después, después te contaré. Sí, bueno, todos tenemos cosas buenas y cosas malas que decir de, uh -huh. en la vida, porque de eso se trata vivir, sí. del de, de, de compendio de experiencias buenas y experiencias malas, pero de las experiencias malas aprendemos. ¿Y sí. qué es lo que significa para ti, eh, Luis Javier, el hecho de pararte en un escenario y transmitir como ser humano, como alma que está tratando de conectarse, con la gente que lo está escuchando. Lilian, eh, tiene que ver con la pregunta anterior. Uh -huh. Cuando yo comencé a cantar, realmente yo no disfrutaba estar allí. Porque, ¿sabes? Eh, el temor, la inseguridad, de que te falle la nota, eh, ese miedo a equivocarte. Realmente no disfrutas del proceso. Por lo menos fue mi experiencia, ¿no? Claro. Ah, Hace algunos años, unos cinco o seis años atrás, es que yo sentí y dije, wow, ¿cómo, cómo crecí, cómo cambié. Y ahora me paro en el escenario y realmente disfruto, es, es impresionante yo disfruto el proceso. Ya no, no pienso ni siquiera en la técnica, no tengo ni siquiera inseguridad de si me va a salir o no el agudo, sino que estoy en, es, en ese proceso de cómo me doy, cómo transmito más, cómo hago que el público sienta lo que yo estoy sintiendo cómo hace el público disfrute, o, o, o que le llegue el, el discurso del compositor, lo, lo hermoso de la melodía, la poesía. Es otra cosa completamente, de verdad. Yo me paro en el escenario ahorita y es a disfrutármelo y hacer que el público también se lo disfrute. Relátanos, ¿cómo es el mundo de la ópera en Venezuela? ¿Es complicado? ¿Es fácil? Bueno... Hablar de un mundo de la ópera en Venezuela ahorita es como... Man. Quizás en algún momento hubo un mundo de la ópera, no sé si en los años 70, en los 80, pero ya en los 90, cuando yo llegué a Caracas, cada vez se hacían óperas. Eh, y es justamente eso, el, no existan oportunidades, espacios para que los artistas de ese entonces y los de ahora pudiesen mostrar su talento, su pasión, sus virtudes, este ha hecho que sea un mundo un poco competitivo, bastante competitivo, ¿no? Eh, y justamente es yo he dicho, bueno, eh, es cierto que cuando yo llegué había pocas oportunidades, pero yo nunca entendí por qué nosotros no fuimos los proponentes de nuevas oportunidades. ¿eh? Eh, eh, quiero decir, ¿no? La creación de nuevas óperas. Eh, que justamente este proyecto que yo tengo, que es de ópera creativa, es justamente eso: es simplemente eso, buscar a un talento creador como un compositor, ¿verdad? Y sembrar ideas en función de algún texto interesante que se transforma en algún libreto, en un argumento, y se va poco a poco tra transformando en una nueva ópera adecuada a las cualidades vocales, a las, a las potencialidades vocales, de los cantantes venezolanos y que los preparen además para abordar los roles de las de óperas, del, del repertorio universal, ¿no? Claro. Entonces, eh, es eso, es, es un poco complicado porque no hay oportunidades, porque no hay espacios realmente para la lírica, esa es otra situación que tengo. Hemos dejado pasar oportunidades valiosísimas para tener nuestro propio espacio para la lírica, siempre eh, hemos estado sujetos o dependientes del de, de, de viento orquestal o de otras instancias, pero nunca hemos nosotros tomado, nosotros hemos tomado la, la, la iniciativa de organizarnos y crear nuestro propio eh, eh, espacio, nuestro propio eh, santuario para la lírica, donde lo fundamental sea justamente eso, el canto, la voz, fue por eso entonces que en el año 2015 creaste Ópera Creativa. ¿De qué va? Bueno, sí. Cuéntanos un poquito este, de qué se trata ese, ese proyecto. Sí, fue, fue incluso antes de 2015. Lo que pasa es que en 2015 fue como la, el proceso del registro, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en 7 ya yo me había reunido con una soprano guaya, residenciada en Venezuela, que era es, llamada Laura Blanco. No sé si la conocí. No recuerdo. Eh, y yo le planteé a Laura eh, esa inquietud de que no entendía porque si existía tanto repertorio hermoso en las bibliotecas, eh, en, en los archivos, y tantas cosas nuevas porque se podía, que se podrían hacer porque siempre hacían el mismo repertorio. Siempre el mismo repertorio. Sí, ciertamente, óperas que se repetían constantemente, no solamente en Venezuela, sino en otros escenarios también del mundo, son hermosas, pero ¿por qué siempre las mismas? Claro. Si considerar el hecho de que de repente hay cantantes que ese no es su repertorio. Claro. Y yo decía, pero es que hay, re hay, hay repertorio para todos, para todo tipo de Y entonces solemos presionar a una voz con ciertas características a que aborde un repertorio que no es propio o, o, o beneficioso para, para su voz. Y yo decía, pero ¿por qué no estamos creando? ¿Qué está pasando aquí? Que no estamos eh, eh, invirtiendo en eso, en la creación de un repertorio adecuado, ya sea a las nuevas voces venezolanas y a su nivel, además, a su nivel de ese momento. Por eso entonces yo creé, ópera Creativa que no es ninguna productora, es simplemente una promotora. Es una impulsora de ideas. Y yo en ese camino conocí a una joven venezolana muy, muy, muy extremadamente talentosa llamada Diana Daniel, que actualmente está en, en Uruguay. Uh -huh. Y en función de un trabajo que, ya, venía ella, que, que ya, ya había hecho, una obra de teatro inspirada en el Fausto. Empecé yo a probar esas teorías esas motivaciones que tenía yo con mi proyecto, a impulsar, incluso a ser impertinentemente fastidioso, para impulsarla a la creación de una ópera. Realmente la presioné muchísimo de componer eh, un área para mí, el área de Fausto de esa ópera, uh -huh. eh, el, el, el requiem de esa ópera, y a mí, en lo particular, me parece una ópera maravillosa, perfectible considerando que es una niña, que es su primera obra, pero me parece interesantísimo que una niña venezolana se atreva realmente y componga una obra que ha gustado muchísimo, sobre todo en el extranjero, porque esa obra en 2015 la llevamos a Bélgica. Y luego de haber eh, superado las duras críticas del público, de los eruditos venezolanos, de los, <ríe> los maestros siempre, este... El, la obra la encantó mucho en Bélgica, y esa ópera ya hemos tenido más, más de 30 representaciones dentro y fuera de Venezuela. Entonces un referente de que nosotros podemos hacer cosas, y que ciertamente si no son obras perfectas o obras maestras, ¿verdad? son obras que contribuyen a tener un repertorio al cual acudir para justamente mantener viva la, la, la actividad lírica en Venezuela, para que los cantantes que tengan... Eh, eh, eh, bueno, repertorio al cual acudir para permanecer para vigentes, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos con ópera creativa, crear óperas, crear óperas, y seguramente cuando hagas la primera y la segunda va a ser mejor, y cuando percates, bueno, vas a hacer obras maravillosas que satisfagan tanto a, lo, a los expertos y al público, ¿no? Pero la idea es no detenernos, entonces eso es lo que busca ópera creativa, sembrar ideas, ya sean los compositores, ¿verdad?, vincular a los cantantes, contribuir, buscar, conformar equipos orientados a qué? A la creación, estudio y representación de obras venezolanas, latinoamericanas, de nuevas óperas latinoamericanas y venezolanas. Muy interesante. Eh, cuéntame, eh, tengo entendido que últimamente, o últimamente no, hace algún tiempo, estás trabajando con el maestro Gerulev. ¿De qué se trata? Eso tiene que ver con, con lo que me estás contando de la ópera creativa. Sí, el maestro Gerulevich reiteró que estos atrevidos <ríe> creadores del de equipo que participó en la, en la creación de la ópera Fausto lograron participar en un festival internacional en Bélgica y que realmente, bueno, la crítica nos favoreció muchísimo, realmente... De, de muchísimos grupos, que creo que super 80 grupos, eh, eh, la actuación de, de este grupo de, de, de artistas venezolanos, que yo en ese caso yo asumí el rol principal del Fausto, eh, agradó muchísimo. Y además que el, el ímpetu y, y, y, y, wow, esa fue con la que Dianita tocó, toca el piano, eh, impresionó muchísimo al público belga eh, que asistió a, a las funciones allí en, en, en pues, el pueblo en, en Bélgica. Entonces el, el maestro se mostró interesado porque dijo, "Wow, es, es valioso realmente lo que, lo que ustedes acaban de hacer, ¿no? Claro. Y que le gustase. A, yo, yo tuve una oportunidad de minutos y yo supe, bueno, vender la idea al ministro de entonces, que era Inturiza Y le dije, tenemos una obra así, compuesta por una jovencita, ta, ta, ta, ta. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí los voy a apoyar. Porque se trata de una jovencita, mujer. Una jovencita en, en, un, en un entorno o en un oficio dominado fundamentalmente por hombres, compositores, hombres, ¿no? Eh, son un equipo pequeño que puede dar eh, un proyecto, ¿sabes? es portable, portable, no tiene que, eh, bueno, todas la, la, las cosas positivas que le encontró en la propuesta, y dijo, los voy a apoyar. Y efectivamente, fui a Bélgica, eh, como te dije, nos fue muy bien. El maestro dio de esto y empezamos a trabajar en función de la, de, de, del bolero venezolano, de latinoamericano, caribeño, porque yo siempre he pensado que si se va a generar una ópera nacionalista o una ópera venezolana, eh, yo pienso que no hay nada, ni, ningún otro género que tenga toda esa carga en viva y de imágenes y de. como el bolero. Entonces, partiendo del bolero, podíamos experimentar hacia la creación de una ópera. Y bueno, el maestro Gerardo es realmente un gran, gran, gran músico, y yo soy una persona con muchas ideas, entonces yo me apoyo en él, porque ciertamente mis estudios musicales no son quizás los más avanzados, no pero tengo realmente, bueno, unas ideas. Eh, <ríe> bueno Entonces entre el maestro y yo hemos eh, colaborado, y se creó la ópera, la libreta, la libreta de California, Gerardo Gerulevich, desde, la primera, desde la, primera pieza, la primera pieza hasta el final, yo he estado con el maestro, probando eh, las melodías, si me gusta, si no me gusta, dónde quiero el agudo. Todo eso, ese proceso de la acción de una ópera, ¿verdad? Eh, como la, la, la libreta de Cali, que y así otras cosas que hemos estado haciendo. Por ejemplo, la introduce un personaje masculino en su ópera, la, la Gertrudis, eh, y justamente eso es lo que he hecho yo como ópera creativa, pues, este, acompañando a, a, a personas realmente conocedoras de, de, de música, pero eh, impulsarlos a la creación de nuevas óperas. Y yo con el maestro Jerulevis también, también hicimos eh, un cancionero que, como él, ha ah, inspirado en las obras del maestro, del, de nuestro poeta Andrés Loy Blanco. Entonces, mira, de verdad, este, yo he encantado, de verdad de trabajar con el Maestro Gerardo, porque, bueno, y, y con el favor de Dios, si no, seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas maravillosas. Quiero enviarle un saludo al Maestro Gerardo Janulevis, quien fue mi repertorista también en Caracas durante un tiempo, y fue un excelente pianista. Te felicito por ese trabajo que estás haciendo, ¿sabes? Este, bueno, denota de que has tenido mucho trabajo, pero has tenido también el mismo apoyo institucionalmente. ¿O solamente lo haces no, por tu propia No, Lilian, realmente no. Lo hacemos nosotros con nuestros propios recursos, realmente. Uh -huh. Todo, todo, desde la, desde la concepción de la idea, de, de, de buscar espacios donde, donde crear, este donde haya bueno, disponibilidad de un piano, donde podamos probar las nuevas áreas, donde podamos incluso bueno, discutir, mira, si me gusta, no me gusta, todo eso. Eh, empezar a buscar espacios donde representar la obra eh, la convocatoria de cantantes todo eso lo, hace, lo hemos hecho nosotros la promoción de redes sociales, el diseño la, foto, o sea, la fotografía, el diseño eh, de, de, de los programas de mano o de los volantes en este caso, o los flyers todo eso lo hemos hecho nosotros realmente así sucedió con el Fausto y así sucedió con las obras que, en las que he trabajado con el maestro Gerulevich es que Todo lo hacemos nosotros y todos ponemos los recursos otros este, en alguna ocasión, bueno, el, el Teatro Teresa Carreño eh, vio, eh, apreció ¿no? la guía ¿no? de, de la obra de Diana Daniele y tuvimos la oportunidad de presentarla en la sala José Luis Rivas. E igualmente sucedió con la obra del maestro Gerulewicz, que también pudimos presentarla allí, también a, a, a la intervención y al auspicio de la Embajada de Polonia. Pero digo, desde el principio eh, tenemos que hacerlo todos nosotros. Ya. Yeah. ¿Te sientes profeta en tu tierra con todo esto que me has contado? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente, eh, de, de todas las propuestas que has llevado a cabo? Bueno, fíjate, yo no, yo no pretendo que la masa eh, no pueda impulsar ¿no? a reconocer el valor de lo que estamos haciendo. ¿no? Yo realmente, eh, el público que nos sigue, para mí eso es suficiente, de verdad. Pero sí, sí, sí, siento que, que es valioso lo que estamos haciendo acá, es valiosísimo lo que estamos haciendo acá, y no sé, podría decirte que, dadas las circunstancias eh, que atravesamos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, oye, nos hemos hecho, hecho cosas valiosísimas, que hemos recibido eh, felicitaciones de, de maestros venezolanos que están ya dedicados en, fuera de Venezuela hace muchísimo tiempo, y sí, pareciera que sí, que somos como petas en nuestra tierra, no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil porque hemos permanecido, a pesar de hemos incluso incrementado la calidad. O sea, yo, yo lo hablo por experiencia propia, ¿no? Yo no soy el mismo de hace 5, 6 o 10 años. Justamente, justamente, gracias a experiencias de atreverme, ¿verdad? Y... y, y y de, de, de empeñarme en estos proyectos como el Fausto de Diana Danielle y la, la, la Libreta de California y otras obras más, es que yo he sentido que he crecido, que he desenvuelto mejor en el escenario, que he resuelto problemas técnicos de, de, del fiato, de la resistencia en el, escena, en el escenario, de cómo abordar los graves o cómo hacer agudos, todo, y todos esos recursos se han resuelto justamente en el escenario. Abordando el nuevo repertorio, eh, porque en un salón de clase eso no lo vas a lograr. Es muy raro realmente. Claro, por supuesto. ¿Te has planteado alguna vez irte de Venezuela? Eh, sí, <ríe> sí, por supuesto. Pero no para siempre, no, no desentendé mi país porque, no sé, creo que no tiene sentido. Si justamente fuera es, es nutrirte de esas experiencias, no. Y, y, y, y luego trans, transmitirlas a, a, a, a mucha gente talentosa que hay acá. No tiene sentido desvincularse completamente de Venezuela. Independientemente de las circunstancias actuales, o de quién esté allí en, en, en el gobierno, o frente a la institución, si quieres realmente, tú puedes hacer cosas, solamente tienes que organizarte. ¿ves? Pero, pero realmente, desvincularte completamente de Venezuela, ¿no? puedes radicarte en el extranjero. Pero particularmente creo que tú desde allá puedes hacer cosas maravillosas en tu país. Ya sabemos que, que, con, que con pocos recursos aquí se pueden hacer cosas maravillosas. Puedes contratar uno o repertoristas, puedes incluso eh, incentivar un poco ¿no? eh, a, esto, a, a estos compositores para que creen obras nuevas y buscar un poco de cantantes y hacer obras nuevas. Hay muchos espacios por allí en los que se pueden hacer... Eh, eh, eh, esta, estas, estas actividades como por ejemplo el Museo de Arte Afroamericano realmente yo agradezco al doctor Nelson Sánchez Chapellín por, por, por ofrecerme ese espacio donde yo he hecho ensayos recitales, todo tipo de actividades, eh, me he reunido con, con amigas a, a, a trabajar sobre, sobre la técnica entonces eh, insisto, me parece desacertado irte de Venezuela y desvincularte completamente Muy buena tu respuesta. Aunque yo no estoy, un, no estoy de acuerdo contigo por varias cosas que tú planteaste, pero está bien que esa es tu posición, ¿no? Yo salí de Venezuela porque yo llegué a un momento en que no conseguía las cosas que necesitaba para seguir creando. Y entonces por eso tomé uh -huh. la decisión. Este, no, nunca, después que te vas, te puedes desvincular de Venezuela. Porque es, es, Venezuela está todos los días presente en mi vida, en, en, en cada cosa que hago. Pero, pero yo siento que el haberme ido me ayudó a crecer. Y entonces ahora. Es que justamente, fíjate, es que tú no te has desvinculado. Este programa es una prueba de ello. Claro. A través de, a través de este programa, tú nos estás, tú estás aportando al país. ¿Sí? Es una oportunidad maravillosa para, para, para, para visibilizar, ¿no? A, a los artistas, a sus proyectos. Este, es, es un espacio donde tú puedes ser crítico, donde puedes decir cosas que no puedes decir en los espacios. Entonces, fíjate, tú no te has desvinculado. En lo absoluto te has desvinculado. Yo creo que nunca te has desvinculado, ni siquiera como, creo que estabas en el Caribe, ¿no? Sí, yo de, de Venezuela me fui a Trinidad y Tobago dos años y después vine para acá, para Miami. Pero no, Entonces, tú, tú no te has desvinculado. Y ese país te dio tanto, y este, al igual que tú, yo creé un proyecto que se llamó Mundo Sonoro Venezuela, también porque vi la necesidad de empezar a crear eh, espacios, porque yo, yo, al igual que tú, que te, somos más o menos contemporáneos, vi la misma necesidad que tú viste cuando creaste Ópera Creativa. Yo creé Mundo Sonoro Venezuela. Y también empezamos, hicimos producciones de altísimo nivel con buenísimos músicos que hay en Venezuela. Y por eso entiendo todo lo que me estás diciendo. Pero yo siento que el haberme ido de Venezuela más que me ayudó a crecer y me ayudó a ver y a, a, a sentir otras cosas que no hubiese podido hacerlo estando en Venezuela, mucho más en esta época, ¿no? Que hay tanto... oh, claro, fíjate, fíjate. Tenía previsto, ya había tomado una decisión en 2016, 2017, de, de migrar. Eh, pero bueno, sucedieron cosas, conocí a una persona, tuvimos la experiencia. Eh, y nuevamente, en, el año pasado, decidí, sí, que esta vez sí lo iba a hacer, pero lo, lo hice con, con inteligencia, lo hice paso a paso tomé muchos de los videos que de las de que hemos hecho en Caracas en los últimos eh, tres, últimos cuatro años, empecé a bombardear uh, a los contactos que tengo por Facebook y salieron contactos interesantes. Por ejemplo, me aceptaron en, en la Renata Tebaldi, en la Fundación Renata Tebaldi, donde yo decía, no, ya, yo no soy un niño, ya, no. yo, superaba ampliamente, sí, ya, ya yo superaba ampliamente el límite de edad que exigía la Fundación Renata Tebaldi. Ah. Y yo me postulé y grata sorpresa que la mismísima presidenta de la fundación me acepta, y además, quien me da la respuesta es la misma maestra Prile Milo. wow Fue ella la que me aceptó. Después, de allí, surge, a, través, a, ra a raíz de ello, surge un contacto con la eh, el Museo de la Música en Lisboa, y museos en, en Portugal, como la casa la, el Museo del Azulejo, y se organizaron seis recitales en, en Lisboa. Eh, para mí fue un poco estresante, porque el primer recital tiene que ver con puras de Mozart, y para mí, wow yo, yo a Mozart realmente lo respeto. Me quito el sombrero porque Mozart es extremadamente exigente. Pero bueno, era un reto, dije, bueno, es el reto, y voy a asumir, y empecé a trabajar toda esa vocalidad, toda la colocación del sonido de Mozart, ¿no? Y luego, después que ya relajaba un poco, porque era básicamente música eh, española, de Portugal, de Italia y latinoamericana, por supuesto. Este, creo que me perdí un poquito en la pregunta. Okay. Este, estamos en estamos en este programa para expresarnos libremente y decir lo que queramos y siéntete con toda la libertad para decir lo que quieras lo que quieras exponer lo que quieras que las mis seguidores y ahora van a ser tuyos también eh, quieran Gracias. ver de, de, de tu vida artística porque justamente ese es el objetivo de este programa demostrar eh, lo que lo que están haciendo una cantidad de personas de una manera anónima. Hay mucha gente que hace cosas sí. maravillosas sí. que el público no lo sabe. Entonces, por eso, siéntete con toda la libertad de decirlo, de expresarte, porque yo me siento muy orgullosa de que estés aquí y de todo lo que has hecho y de todo lo que me has contado. Quiero saber, ¿qué consideras tú, Luis Javier? ¿Qué hace falta en Venezuela para que sea un país productor de cantantes de ópera de alto nivel? Bueno, yo creo que te lo respondí, creo, pero fíjate. Primero, nosotros tenemos que asumir las riendas de, de los proyectos nuestros nosotros. De verdad, no depender ni de ninguna orquesta, ni de ningún director de orquesta. Ese ha sido el, el, el, el problema que yo he, he notado desde que yo llegué desde el de Venezuela a Caracas. <coughs> Perdón. Eh, los cantantes eh, suelen, Dios, idolatrar, es una cosa, eh, no se mueven si el director... No, no, eso me parece a mí, desacertó. Yo creo que los cantantes han debido tomar las riendas de sus proyectos, ser los proponentes y buscar sus espacios. <ríe> eso, eh, justamente esos espacios, espacios para la lírica. No es lo que yo he notado acá, que somos así como que un mal necesario, como que las orquestas hacen sus programaciones y bueno, si por casualidad se requiere un cantante, ok, se busca el cantante, pero entonces se le presiona para que aborde un repertorio que no, que no es su repertorio y además en dos, tres días antes, en, ensayos de, de, de, de, de, en extrema velocidad, de, de, con prontitud, dime tú qué va a salir de todo eso. Claro. Y los cantantes entonces no dicen que no, no dicen que no, porque es la oportunidad, ¿ves? Pero como no tienen fogueo, no tienen la constancia sobre un escenario, todo es un eterno debut. Y lo que eso implica, pues, los nervios, la incidad, todo esto. Eh, esto, es un, esto es un país con, con voces espectaculares, pero justamente necesitamos ser proponentes de nuestros propios proyectos, buscar nuestros propios espacios. Eso es lo que falta acá. Y bueno, justamente, fidelizar con el público, eh, bueno, en, quizás en principio cuentes con pocas personas que siguen ese proyecto, pero poco a poco se van a sumar más. Pero eso es lo que tenemos hacer nosotros. Creo yo que es lo que hemos hecho con mi, con, con, con mi humilde proyecto Opera Creativa, nosotros crear nuevas óperas. Hay gente que no le gustan las óperas venezolanas. Y incluso han dicho que, que, que no valen, que no sirven. Pero yo digo, bueno, eso es muy muy caráctico de algunos venezolanos, de no valorar lo, lo, lo, lo que tenemos acá, lo que hacemos acá, lo que creamos acá. Entonces, eso es lo que falta. Nosotros realmente empeñarnos en hacer nuestras cosas y siempre apuntando a la calidad. no son descendientes, realmente. Y entonces, eso también lo he notado mucho acá, que... que que hacemos a veces los proyectos y bueno, salió así. No, no, no. Siempre intentar hacer mejor. Hacerlo con, con, con realmente con, con, bueno, calidad pues. Claro. Mira, Luis Javier, hablando de calidad, cuéntanos ese proyecto donde estás cantando que se llama Voz 6, que es un proyecto internacional. <ríe> bueno, fíjate. Eh... Sí, yo, yo le dije hace poco a Cristian Valdivia, que es el productor que impulsó realmente este proyecto. Digo, lo impulsó porque quien lo vio fue un tenor llamado Carlos Gersi, de Perú. Y eh, Carlos Gersi empezó a buscar a través de las redes sociales voces que se adecuaran a, a la idea que él tenía del proyecto. Trabajó en conjunto con Carlos Valdivia, que es el productor que estaba en Perú. Y eh, buscaron... Tenores eh, con voces más ligeras, eh, cristalinas, buscando matices, y necesitaban un tenor con voz pura que, que le diera como soporte, ¿no? Quizás ellos motivados un poco con la estética de los grupos italianos, como Il Divo, y tal, ¿no? Pero básicamente es una agrupación que surge en medio de esta circunstancia de pandemia para cantarle a América, para llevarle un mensaje de esperanza a toda América. Eh, eh, el pueblo de América entera vea que incluso en medio de estas circunstancias se pueden hacer cosas maravillosas a través de la tecnología de las redes sociales y fíjate nosotros yo recibo la, la el correo por messenger y me dicen mucho gusto soy Carlos Hércy de Tenor de, de acá de de Perú de Perú, ¿sí? de Perú. Y nos, yo te he seguido, me gusta mucho tu voz, me gustaría, bueno, de ver si te, si te, puedes, si te quieres sumar a este proyecto, ¿verdad? Yo me lo pedí, porque yo, yo justamente en ese momento estaba por salir de, de Venezuela. Ok. Yo estaba por salir de Venezuela porque mi boleto uh, para Europa era el 22 de marzo. Y justamente en esos días, bueno, se decretaron los cierres de aeropuertos, la pandemia y todo esto, ¿no? Claro. Entonces... Eh, me tomé un tiempo y dije, sí, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque además, bueno, se parece bastante a lo que ya yo he venido haciendo. Ya como en mi país no se hace ópera, realmente no hay muchas producciones de ópera, yo empecé a hacer recitales eh, en el Museo de Arte Afroamericano, en la Asociación Cultural Humboldt y otros espacios privados, como por ejemplo, Misturas, Travesía o Paisaje, que son tres recitales, bueno que yo he hecho más, llevan más de 30, 30 repeticiones de, de esos tres recitales. Y dije, bueno, ¿se parece? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dije que sí. Entonces, el trabajo fue interesantísimo porque tenía que grabar mi propio celular, primero el, el audio y repetirlo muchísimas veces. Y acá donde yo, donde yo vivo eh, se filtra mucho el ruido, de, de, el sonido de la calle, de la, ¿sabes? Los, los vehículos. Entonces, con un amigo mío, con Richard, tuvimos que incluso grabar varias veces, incluso a las 10, 11 de la noche, que es cuando hace más silencio, y mandar varias, varias pruebas a Perú. Maestro, por favor, hágalo menos operático, hágalo menos dramático. Y entonces, que, bueno, mandé una que le satisfizo. Este, y luego después había que enviar eh, el, el playback. Había que mandar el playback. Entonces, todo así. Cada quien, el, el, el tenor desde México, que es Gabriel, el tenor desde Perú, el tenor de, de Brasil, que es Quito, y todos con nuestros celulares, le fuimos mandando el, el, los archivos a, a Cristian en Perú, y nada, y cuando vimos aquello ensamblado, ¡ay, qué bonito suena, qué bien! Y poco a poco nos íbamos motivando muchísimo más a, a hacer este proyecto maravilloso, porque justamente es eso, nosotros qué queremos, cantar. Todos, nosotros lo que queremos es cantar, ¿Sí? y la verdad, agradezco muchísimo que Carlos Hersey y Cristian hayan tenido esta maravillosa idea, y, y bueno, bueno, que me sumé a ello, y bueno, ahorita estamos preparando el segundo tema, eh, y bueno, también hemos tenido dificultades, no te creas, hemos tenido dificultades porque no es, no es fácil, no es fácil en, en ningún momento, así como, como te costó a ti con tu proyecto Mundo Sonoro Venezuela, como ha costado a, a mí con, con mi proyecto Ópera Creativa, este, a ellos también con el proyecto Bosay, pero eso, eso es lo interesantísimo, lo estamos haciendo. Y agregarte algo, ¿no? Ópera creativa. Eh, el año pasado, el año, no, este año, perdón, este año, contó al maestro Maurizio Preziosi. Es un músico, un gran músico italiano. y Habíamos hecho contacto por Facebook y surgió la idea, bueno, de en conjunto hacer eh, Don Carlos de Verdi, en Venezuela. Uh -huh. Y yo empecé a estudiarme, a estudiarme el, el, el rol de Don Carlos, ¿no? Sí. En el A. Don Carlos. Y de repente surge la idea de dar unas, unas clases magistrales en Venezuela. Bueno, yo quedé impresionado porque el maestro no lo pensó dos veces, él mismo se compró su pasaje, se vino a Venezuela y me dice Luis ya yo estoy en el aeropuerto acá en Italia y yo empecé en ese momento porque yo pensé que, que, que pensé que era, que, eran, que eran bueno sabes que justo cuando ese se monta en el aeropuerto fue que empecé yo a hacer todas las convocatorias a llamar a todo el mundo invitar a todo el mundo, y las clases se dieron en el teatro Teresa Carreño las clases maravillosas ¿no? eso fue algo que bueno que organizó que propició ópera creativa qué bueno nosotros nosotros actualmente, a raíz de, es, de esa experiencia, surgió la idea de que los cantantes líricos venezolanos fuesen a hacer una especialización en el Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio en Italia, donde el maestro es activo. Y bueno, justamente estamos en eso ahorita. Estamos justamente en eso ahorita, en medio de estas circunstancias tan difíciles, estamos intentando a través de alguna universidad venezolana, ya lo probamos con la Universidad Central de Venezuela y no funcionó, no funcionó justamente por las, por las maneras muy particulares de los empleados de esa, de esa universidad. No, no, no, no, no se no No hubo manera de que se diese la comunicación entre las autoridades observatorias en Italia con las autoridades competentes allí de Tura. De, de, de eh, y nada, entonces, antes de yo desistir, a mí me sugirió proponérselo a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y bueno, ya yo tengo eh, un mes, más o menos, en conversaciones con personal y con el rector de la UPEL para que ellos firmen un convenio, además eh, financiado por el programa Erasmus de Europa, para que estudiantes y docentes del lógico, ¿verdad?, vayan a ese conservatorio a pasar ya sea tres meses, seis meses o nueve meses, dependiendo, con boleto, con estadía, con todo. Esas son cosas que, que, en cierto modo, surgen a través de las, las insistencias y de, y de las locuras de, de ópera creativa, ¿no? Y bueno, y seguiremos trabajando, seguiremos trabajando y siempre, como digo, orientado a, a, a apoyar el desarrollo de lírico en Venezuela. Te lo iba a comentar, ¿sabes que eh, Cuando yo tenía el proyecto de Venezuela, en Caracas, nosotros funcionábamos en el Banco del Libro, y en el Banco del Libro nosotros creamos un espacio como este, pero donde invitábamos a artistas y hacíamos un conversatorio. Y en esos conversatorios, mm. el Instituto Pedagógico de Caracas específicamente, nos avalaba los certificados de participación a los artistas que participaban. Ellos son muy abiertos, además, en mi alma mater. Este, y, y de, ¡Ah, caramba! Sí, yo soy egresada al Instituto Pedagógico de Caracas como profesora de música, de la Misión bueno, Música. Bueno, Lilia, fíjate esto, Lilia, es, es, es importante decirte. Eh, el maestro Mauricio Preziosi, realmente, él está más, más que desconcertado porque yo desde finales de julio y agosto contacté a una autoridad de la Universidad Central de Venezuela competente en los convenios internacionales de cultura. Mira, yo no sé, yo creo que era más hablar con el presidente Trump, que de verdad, cuando por fin obtuve un teléfono, esa persona simplemente me, me dijo converse con, con otra persona con, otro, con otra instancia, pero esa instancia pues es la instancia competente, no toma decisiones, y entonces estaba como de mediadora, eh, pero entonces la persona que sí tomaba decisiones, la, la, eh, la instancia que tiene que ver con los programas Erasmus, y, y, la persona estaba negada completamente a atender una videollamada desde el Conservatorio en Italia, para, bueno, para, para conocerse, para entender sus requerimientos, sus observaciones, sus inquietudes Y entonces proceder a la firma a, de, de la de intención y posteriormente a la firma definitiva del, del convenio No, la persona quería que, que le llegase el, el documento ya a su escritorio Estaba completamente negada y sí nos, nos, nos... Mira, yo intenté en las clases magistrales con el maestro Mauricio, se presentaron cantantes de todos, de la Escola Cantorum, del coro de ópera del Teresa Carreño, alumnos de la maestra Isabel Casios, de todos. Esto fue una convocatoria abierta a todo el mundo, de verdad, no como, no como otras instituciones acá que hacen las actividades y son así como un, el petit comité solamente para, no, esto era para todo el mundo. Incluso, Maestros, como el maestro Víctor López, apareció, conoció al maestro Mauricio y, y, y compartieron experiencias en cuanto a la enseñanza de la, de la técnica del canto italiano, de la ópera italiana. O sea, realmente fue maravilloso. Entonces, yo quería que estos cantantes venezolanos, que no están vinculados actualmente a ninguna institución universitaria o a algún conservatorio, es típico que acá en Venezuela los cantantes cantamos pero no necesariamente eh, somos asados de un conservatorio, ¿cierto? Sí. Entonces, yo, in, yo intenté que la Universidad Central de Venezuela, a través de mecanismos que ya conocemos, absorbiera a estos cantantes, ya sea a través de un plomado, una maestría o el artículo 25, que es para artistas, entonces, seguir adelante con la propuesta del convenio y la respuesta de la instancia de cultura, es que no, no, no, no, no. Y obviamente, si, si, si yo hago un convenio que no va a favorecer a los cantantes que participaron, pasa que decirte los nombres, por ejemplo, Ana Rotitova, eh, Álvaro Carrillo, eh, que ellos que no están actualmente en un conservatorio, ni tampoco son de una universidad, yo dije, bueno, pero entonces, ¿cómo sigo ya adelante? Y no favorezco al grupo que participó en las clases magistrales con el maestro Mauricio. Claro. Entonces, eh, cuando estaba ya a punto de desistir, mi maestro de música de allá del Tigre, el maestro Carlos Villa, que vive en una provincia en Italia, me dice, Luis, ¿y por qué no contactas al conservatorio, a, a la UPEL? Uh -huh. Y allí fue que empecé, lo publiqué en Facebook, aparecieron teléfonos, con, con conversé con varias autoridades y por fin llegué al rector y bueno, estoy esperando eh, la carta de intención porque eso hay que tengo. Creo que lunes o martes hay que entregar, eh, hay que enviar la carta de intención. Sería una torpeza realmente desaprovechar un convenio de este tipo, que, que bueno que ofrece tantos beneficios uh, y, y que ellos quieren. Además que él quedó fascinado con, con, con el talento y con la pasión de los cantantes venezolanos que participaron en, ese, en, ese, en, esa, en esa clase magistral que ellos están empeñados en favorecer a Venezuela, porque perfectamente pudieron hacer la propuesta a otra, a otra universidad, sin tantas complicaciones que nos caracterizan a, los, a las instituciones venezolanas actualmente, claro. y no incluso desde antes. Este Y bueno, ópera creativa está empeñadísimo en que ese convenio se dé. Eh, y muchas otras cosas, Lilian. Eh, yo esto te lo voy a dar así de, como de primicia. Uh -huh. eh, Está, está, está pautado una audición en, en un teatro en, en la República Checa. Sí. Eh, bueno, es, es, es, es probable que bueno, apenas cuando, cuando, la, la pandemia lo, cuando superemos la pandemia se dé una audición en el teatro de la República Checa. Y yo lo que quiero decirle con esto a los cantantes, que, que, que bueno, que están así, que, que dudan, que se han dejado a milanar. No, no, háganlo. No escuchen, no escuchen que les diga que tú no puedes, que tú ya tienes más de 30, que no, no escuchen esas voces. Sigan adelante, busquen el repertorio que les sea como, que les agrade y sigan adelante. Sigan adelante. ¿Verdad? Eh, ahorita yo sé que es difícil, pero yo, yo dejé de escuchar eso y decidí recorrer a Europa varias veces, como te dije, visitando las grandes casas de hoy. Y dije, ah, pero esto no es, esto no es lo que me están diciendo allá. Claro. La visión es distinta, el color es distinto. O sea, ah, ok. Entonces dije, yo, yo no me voy a detener. Y seguí adelante, y seguí adelante. Y aunque en mi país no valoren lo que yo estoy haciendo y lo que yo puedo aportar, ¿verdad?, yo sé que fuera lo están haciendo y lo están, y están y esto está, lo están, lo están mandando. Aprecian, aprecian lo que yo puedo aún ofrecer y me sigo dando cada día eh, vocalizando, ensayando, estudiando. Actualmente estoy preparando la ópera Die Todesstadt, de Korngold. Eh, de hecho, hace dos años le, propuse, le hice la propuesta de montar esa ópera a, a la embajada a, de, de Alemania en Venezuela. Y por temas presupuestarios no se hizo, pero fíjate, yo jamás me he detenido. Con una amiga en común, Betsy Yamina Pérez Hatten, ¿la conoces? No. A Betsy, Betsy. Y, y a Rotinova, nosotros fuimos a una de las orquestas venezolanas, importante institución, a proponer hacer una versión de del Giovanni de Mozart. Y, wow, la respuesta. Te digo todo esto para que tú veas todo lo que atravesar un cantante lírico, que además se asume como, como proponente, como gerente del proyecto. ¿no? Este, ¡Wow! El trato fue horroroso. O sea, yo tuve que, yo, realmente que llevarme a mi amiga, porque yo decía, ya amiga, no sigas aguantando eh, eh, maltrato, ¿no? Solo porque no teníamos el dinero. Fuimos con una idea, ¿eh? muy ilusión, de que podemos hacer una versión maravillosa del Don Giovanni de Mozart, y, y realmente se nos pidió dinero. Teníamos que ir con dinero para que la orquesta pudiera moverse. Son las cosas que tú acá tienes que, que, que, que, que superar, tienes que ir con eso. Es muy fuerte, porque pareciera que ya no mueve la pasión, el amor por el arte, sino lo económico, el beneficio, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas de las anécdotas negativas que no quería contar, pero ya la conté. <risa> Mira, Luis Javier, tú sabes que... Ya estamos llegando al final de esta entrevista. A mí me gustaría pues dejarte libre para que tú digas lo que quieras decir antes de cerrar, pero antes de, de que lo digas quiero darte las gracias por haber participado en este programa, por todos los mensajes que nos has dado, por tus experiencias, compartirla con nosotros. Gracias, Luis. De verdad, a, te apoyo en todo lo que estás haciendo con tu ópera creativa, con todos los proyectos que estás haciendo. Ojalá la UPEL escuche este programa y te puedan apoyar, porque me parece importantísimo, importantísimo un apoyo institucional en, eso, en, en este proyecto que estás haciendo. Sí. ¿Qué quieres decir? Sí, te quería agregarte allí, ¿no? Quería agregarte. De verdad que, Paola, eh, wow, la, la receptividad, el don de gente, de todas las personas con las que yo he hablado en la UPEL, es una cosa impresionante. O sea, eh, humil, una humildad, de verdad, wow, tienen que ser profesores, ¿no? Yo no digo que todos sean así, pero yo, yo decía, wow, comparación con la actitud de la gente de la central, yo dije, Dios, qué gente tan hermosa, al punto de que yo me inscribí en la UPEL, yo soy alumno, soy alumno de, de la UPL en la, en la Cátedra de Música. Ya encontraré la manera, es de si estoy en Europa, porque parece que están estudiando mecanismos para hacer los estudios a distancia, pero ojalá, yo sé que sí, yo sé que sí. Y si no, este año se dará el año próximo porque yo voy a seguir insistiendo. Tengo un amigo en, en, en República Checa que, que tiene una fundación... Y está justamente orientado a, a, a apoyar proyectos desde, desde afuera a proyectos venezolanos, ¿no? Qué bien. ¿Qué puedo decir, Lilia, mejor, mejor pregúntame porque si no me, me, me pierdo. <risa> Mira, Luis Javier, gracias por venir, gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tus palabras. De verdad que ha sido unos minutos increíbles haber estado contigo y, y todo lo que nos contaste. Yo te mando muchas bendiciones desde aquí y espero eh, que siempre estemos en contacto para promocionar todo lo que estás haciendo y que este canal sea la vía de promoción de muchos de los eventos que, que vayas a hacer, de los conciertos, de, de todos esos proyectos fructíferos que te des, y te auguro una, una gran prosperidad. Un abrazo del alma. Mira. Y a todos ustedes, si les gustó este contenido, no olviden suscribirse a Mundo Sonoro Miami. Y por favor, no dejen de seguir a mi querido, a mi querido Luis Javier Jiménez. ¿Cuáles son tus redes, Luis Javier? ¿Tus redes sociales? Eh, por, Instagram, arroba, ópera, eh, por Instagram, arroba ópera creativa. Y en Facebook, Luis Javier Jiménez. Ahí me pueden encontrar. Ok. Eso va a estar escrito por allí. Entonces, adiós, los espero la semana que viene con mucho más de Mundo Sonoro Miami, con muchas más entrevistas y con muchos más invitados especiales de la, del mundo del arte y de la música. A todos ustedes, gracias. Bye, Luis Javier, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Lina. Un besote.